Negro rompemos la liga, estoy loco con la medicina No es aprobada por imprima, pero sí por lo atrás de la esquina Fumando esa tía, mi meta imperativa el coco se una Rigo para la adrenalina, ella me mira y me dice que mi mirada la domina Ya me dio seno por lo que hace, este año estreno mi CDT Ahora lo ven y lo voy a hacer, muy pronto escenario de bebé ¿Ves como es? Rápido la pista como es Con diez de la niñas, fluidez, tiburón comiendo pez Mostrando donde soy en alto, soleado en hago un octava. Dime quién eres, te diré con quién andas. y me lo me echas. Locura de rico, a veces crees que estás gastando dinero, pero el dinero te gasta a ti. ambicioso y sellera, está costosa. La imagen de MG Pero solo si lo adora, te vuelve el clavo de lo que ahora Mi sentimiento velado por culpa de la zorra. Ahora soy ya la que se enamora. Pero rompimos la liga, estoy loco con la medicina. No se ha probado por envima, pero sí si por los de la esquina. Negro rompimos la liga, tu loco con la medicina No ha aprobada por invima, pero si por los gatos de la esquina. Negro rompimos la liga, tu loco con la medicina No es aprobada por invima, pero si por los gatos de la esquina. Negro rompimos la liga, tu loco con la medicina No está aprobada por invima, pero si sí, por los gatos de la esquina. MNC, no sí, no sí, MTLA, The War on the street. Me echa de producer, se notaba. Soledad un